Hola a todos. Buenas tardes. Soy María José, guía de CETIM. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de estar con cada uno de nuestros niños y con la familia. Eh, hoy, en este momento, estaré compartiendo algunas técnicas o TICs que podemos a, ayudar, ¿verdad? Con este proceso en el cual los niños están eh, desarrollándose verdad en cada uno de sus colegios y pues creo que en este momento es es oportuno que como familias podamos aportar verdad un poco más a nuestros niños a nuestras niñas que en gran medida pues necesitan de nuestra ayuda de nuestro apoyo eh, esperando que continuemos, ¿verdad?, brindando estos grandes aportes para cada uno de ustedes, quienes son los guías en el hogar. Hoy tenemos estas presentaciones que nos ayudarán a conocer lo que es el, el abecedario o las letras. Lo tenemos como conocimiento de letras. Eh, además de ello, pues, es necesario también con nuestros niños que ya están en un tercero, cuarto, quinto hasta sexto grado, eh, trabajar lo que es la fluidez lectora. Eh, voy a, a presentar algunas técnicas que ustedes eh, ayudarán a que los niños estén eh, practicando o estén eh, realizando verdad cada uno de este proceso y que al retornar a sus colegios, pues, lleven un poquito más de eh, fortalecido este proceso de conocimiento de letra y fluidez lectora. Cabe mencionar que este, nuestros niños y nuestras niñas van a tener éxito dependiendo del ambiente o del proceso que se esté desarrollando, ¿verdad?, en los diferentes espacios donde ellos se desarrollan. A continuación estaré presentando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 B n. C, c. D, E F G, G H Explicamos que ella no tiene sonido hasta que la unimos con vocal. Y j k, k l, l m, m n Mm. Ñ. Mm. O. P. Solo presionamos nuestros labios. Q. R, R, R, R S, S T U, V. V mm. doble o conocida como doble v.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 o pronunciar la palabra. Luego de ello, cada uno de nosotros debemos dominar lo que es el trazo de la letra en cursiva. Eh, al finalizar la presentación, nosotros estaremos dando eh, las direcciones a las cuales ustedes pueden dirigirse y observar o ver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 Podemos improvisar, si no tenemos eh, lo que es la pizarra, eh, pequeñas pizarritas acrílicas con hojas de papel plástico o con bolsas, eh, según el material que tengamos a nuestro alcance y luego eh, hacer prácticas de manera divertida de trazos de letras que nosotros estaremos compartiendo con nuestros niños. Pero para este proceso necesitamos diferentes materiales como lo que es este, crayolas, colores, plastilinas para modelar, necesitamos este, tijeras para recortar. Y todos aquellos materiales que permiten que el niño pueda recibir este proceso de manera lúdica y divertida. Eh, otro de los aspectos es que vamos a empezar con objetos que vaya de lo concreto a lo abstracto. Puedo mostrar que todo aquel material que es concreto le va a permitir a los niños tocar, sentir, observar sus características y poder eh, retener en su memoria el nombre de cada uno de estos objetos. Si estamos en los primeros niveles, como lo es primer grado y segundo grado. Después de ello, cuando nosotros ya hemos eh, presentado ese material concreto, eh, lo hacemos de una manera eh, oral, pero luego es importante poner en contacto con lo que es la palabra. A esto le llamamos lectura emergente, porque son las primeras etapas de nuestra vida en la cual nosotros como adultos debemos de poner en contacto con lectura, aunque los niños todavía aún no hayan aprendido a leer. Entonces, eh, en nuestros hogares debemos de ubicar pequeños rótulos de eh, objetos que son que ya se han familiarizado nuestros niños con ellos para que ellos vayan reteniendo ¿verdad? su escritura y a la vez vayan recordando algunos sonidos de los cuales nosotros hemos mostrado o hemos presentado a cada uno de nuestros niños. Cuando luego hacemos esa presentación, necesitamos entonces hacer algunas prácticas como, por ejemplo, emparejar, emparejar el objeto con la palabra. Y aquí presentamos y decimos que lo puede hacer de arriba de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, para preparar a nuestros niños para la lectoescritura. Esta es una de las presentaciones muy importantes a la vez. Cuando tenemos variedad de objetos y con sus nombres, estas deben de ser de tres a cuatro letras. Por ejemplo, las que acabo de presentar, eh, emparejábamos el objeto vaca con su nombre. Si ustedes pudieron observar, esta palabra tiene cuatro letras. Antes de esto, nosotros tuvimos que haber trabajado lo que es el sonido de la letra y poder unir consonantes con vocal. Y de esta manera los vamos preparando para la lectura. Cuando ya hemos presentado esta, luego lo que hacemos es presentar tarjetas. Si ustedes pueden observar, tenemos tres colores, los cuales empezamos con la primera, que tiene de tres a cuatro letras. Son los sonidos más conocidos por ellos. Luego de, de esta presentación, hacemos la segunda presentación. Aquí vamos a encontrar palabras que están un poco más complejas. Ya tienen entre cuatro a cinco letras. Y la última presentación de nuestras listas de palabras es la tercera, donde podemos observar palabras que tienen fonogramas. C, sí. Y pueden tener sílabas inversas o sílabas trabadas. Listo. Esta presentación nos sirve para enriquecer su vocabulario y a la vez dar tiempo de un minuto para ver cuánto, cuántas palabras puede leer en un minuto. De igual forma presentamos los folletos libretos que van con el mismo color y podemos observar que va de lo más fácil a lo más complejo. Si podemos observar, la letra tiene que ser grande porque los niños, entre más pequeño es un niño, todo lo que tenga a su alrededor, objetos, juguetes, deben de ser grande. Igual va desarrollando su visión, su vista. Y aquí vamos presentando. Las palabras deben de ser nuevas, es decir, no deben de estar repetidas en ninguna de estos materiales. Y la última que presentábamos ahí era el color amarillo. Si podemos observar. Cuando nosotros tenemos estas presentaciones, si pueden observar, son niños que ya han avanzado eh, su nivel. Y luego de esto, realizamos algunas presentaciones que le van a facilitar la fijación de vista. Presentaré esta pequeña lectura. Esta lectura se llama lectura cortada porque si podemos observar, las palabras tienen la mitad de ella, no está completa. Entonces, el niño tendrá que leer la palabra y luego hacerlo de manera fluida. El viernes por la tarde voy a ir a una fiesta de carnaval con mi amiga Ana. Mis padres me han comprado un traje de hada madrina para la fiesta. Para este ejercicio, el, el niño debió realizar actividades diferentes para poderlo preparar y que no pueda eh, entrar en lo que es el estrés o frustración por no poder leerlo. Entonces, hacemos eh, pequeños ejercicios de caligrama que son aquellos textos que tienen formas, ya sean de animales o cualquier objeto. Primeramente, iniciamos con niveles bajos, es decir, que no sea muy complejo, para luego llegar a un ejercicio como este. Este ejercicio lo puede hacer ya un niño de tercero a, en adelante cuarto, quinto y sexto grado. Muchos de ellos tienen un poco de problema porque eh, son ejercicios nuevos y eh, no han estado en contacto con este tipo de material. Luego, si pueden observar, vamos de lo complejo a lo abstracto, es decir, de lo más fácil a lo más difícil o complejo. Para ello presentamos lecturas como esta. Y este ejercicio es más para los niños que ya están en un tercero, cuarto quinto y sexto grado, para trabajar lo que es la fluidez lectora. E iniciamos. Voy a hacer un, un ejemplo de lectura y ustedes pueden llevarla si pueden observar bien la, la letra. Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, Mal contento, quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla el vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina perdió su huevo de oro y no halló mina. ¿Cuánto hay que teniéndolo bastante, enriquecerse quieren al instante, abrazando proyectos a veces de tan rápido efecto, que solo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marquesas contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones? Este ejercicio es el que presentamos al finalizar todas aquellas técnicas de lectura que me han permitido que el niño tenga una fluidez avanzada. Eh, en la fluidez lectora, tiene que eh, el niño eh, tener vocabulario, tiene que haber eh, realizado prácticas de lectura, de diferentes trabalenguas poemas eh, leyendas porque en cada uno de estos textos nosotros ponemos en práctica lo que es eh, la entonación la fluidez y para ello ustedes como padres pueden tener listo tener listo ya un, un Una, un pequeño cuadrito donde ustedes vean o evalúen lo que es la parte de la fluidez, si hay cambio de voces, si el niño hace pausas donde tiene los, los signos o los puntos, las comas. Y creo que de esta manera pues los niños van a, van a ver de una manera este, eh, creativa, ¿verdad? Si hacemos estos diferentes ejercicios. Porque este, por lo general eh, nosotros entramos a la lectura de una manera directa cuando no hemos preparado, ¿verdad?, al niño con diferentes ejercicios o técnicas que le permitan eh, mejorar o adquirir esa velocidad, como decimos nosotros, o esa fluidez que nosotros queremos, ¿verdad?, y que sea clara, que, que tenga ese gusto por la lectura. Una de las presentaciones que hacemos con nuestros pequeñitos es que eh, existen diferentes métodos que se practican en los diferentes colegios, pero actualmente eh, el que se considera que a, ayuda bastante a los niños en lo que es la lectura es eh, el que estamos eh, realizando ahora, que es el de eh, fonemas, es decir, conocimiento de su sonido. Y luego nosotros trabajamos lo que es la unión de sílabas. Para ello, pues, hacemos diferentes prácticas como eh, el sonido de cada una de las letras para luego ir con ejercicios como este, donde me indica que debo de unir Sílabas y el niño debe de indicar, ya sea eh, fijando, ¿verdad?, qué sílaba le corresponde a la del lado izquierdo para luego poder escribirla. Eh, hacemos ejercicios que pongan en contacto a los niños con lo que es la letra script y la letra cursiva. Entonces, estos ejercicios le permiten a los niños poder uh, realizar o tener ese conocimiento de vocabulario y tenemos este otro ejercicio que estas son pequeñas fichas que van a permitir a los niños pequeñitos eh, recordar las sílabas o las consonantes que estamos estudiando en estos momentos para iniciar en el colegio, pues iniciamos con los primeros grupos fonemáticos, enseñando lo que es la M, la S. Eh, sin embargo, es importante conocer que cada uno de nuestros niños tiene sus diferentes formas, ¿verdad? Y técnicas o sus diferentes estilos de aprendizaje, por lo que nosotros hemos... Eh, experimentado que los niños si usted les da variedad de, de ejercicios unos van a aprender con un tipo otros van a tener eh, aprendizaje ya sea con, con presentaciones prácticas experimentales y otros pues me, eh, mejor eh, lo hacen con eh, presentaciones ya sean a través de imágenes eh, Dentro de estos, de estos procesos, también no olvidamos lo que es el uso, ¿verdad? De lo que es el pautado, que aquí es cuando ya entramos a lo que es la caligrafía. Para ello, en estos momentos, nuestros niños están siendo preparados eh, en el uso de los cuadernos que tienen eh, doble raya, pero... Para iniciar en nuestros primeros grados, de preferencia iniciamos con lo que es este, las hojas que, están, que no tienen raya. Por ejemplo, hacer prácticas con las hojas que están libres de raya. Porque a ellos los dejan. Eh, ellos no se sienten presionados de que deben de hacer una letra grande, una pequeña. Sin embargo. Cuando ya pasa ese proceso de conocer el trazo, hacemos uso de cuadernos rayados o del pautado para que ellos vayan conociendo de que hay letras que suben, bajan, o hay letras que se mantienen en, su, en, la segunda, en el segundo espacio. Entonces, de esa manera vamos ayudando. Muchos de nuestros niños pueden hacer los trazos, pero aún no tienen... Eh, como fija, fijación en tamaño o en, su, en, los, en los trazos que van a realizar. Entonces, de esta manera, esto nos permite que nosotros vayamos mejorando. Eh, cuando ya tenemos conocimiento de letra, ponemos o ubicamos variedad de objetos en cajas, en panas, y luego le damos al niño de que ellos vayan eh, extrayendo de ese, de ese recipiente y luego vayan ubicando en otro. Tapamos todos los objetos que ellos van extrayendo y diciendo su nombre o expresando su nombre. Y luego pedimos a ellos que recuerden en un minuto cuántas cuántos objetos o cuántas imágenes recuerdan de lo que han visto. Eh, damos un tiempo de un minuto para ver cuánto logran recordar y luego le pedimos a los niños que puedan e intentar escribir. Para los, los, los adolescentes que ya están en un cuarto, en un quinto grado, damos un poquito más de, de palabra o de imágenes o de objetos, aunque lo más importante es presentar palabras para que ellos vean recordando sus caligrafía sus trazos su ortografía de esa manera nosotros vamos dando variedad de vocabulario y cuando se nos presente el momento de poder redactar párrafos eh, u oraciones o un texto vamos a tener esa ese banco de palabras ya en nuestra en nuestra mente y de esa manera pues se nos va a facilitar Considero que es importante que eh, desde este momento que tenemos tiempos libres, como lo es de vacaciones, es importante dar eh, pequeñas rutinas de lecturas o, o ejercicios que le permitan a los, a los adolescentes y a los niños poder eh, tener contacto con lo que es lectura eh, de textos variados. Eh, Dentro de la lectura, nosotros debemos de hacer énfasis en lo que es eh, el movimiento de nuestra, de nuestra cabecita, ¿verdad? Debemos de tener una fijación, es decir, que no haga estos movimientos, sino que esté fijo al texto y que podamos a, realizar esa lectura de una manera correcta. Es por ello que a inicio yo les hablaba de realizar ejercicios o emparejar objetos con palabras, ya sea que vengan de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, para que ellos vayan preparándose para este momento. En el hogar nosotros podemos realizar estos pequeños eh, presentaciones con material que tengamos a nuestro alcance. Y es muy importante que este material esté bien presentable y completo para que nos sirva, ¿verdad? Y que el niño también se interese por este proceso. Listo. Eh, otra de las, de las presentaciones que nosotros realizamos es lo que este dictado de palabras pero no lo hacemos eh, esperando que el niño escriba palabra y luego dictar otra, sino que ustedes pueden hacer en el lugar dictado es decir sin tiempo damos un minuto pero yo voy a ir diciendo por ejemplo examen eh, válvula eh, armario y vamos diciendo las palabras, aunque el niño no tenga, por ejemplo, ese no le demos tiempo de que, de que escriba su primer palabra, sino que le vamos permitiendo de que el niño tenga la capacidad de recepcionar y, e intentar escribir todas las que él pueda. Pero no le vamos a dar como un, un, un tiempo entre palabra y palabra, sino que nosotros vamos mencionándolas y ellos van a recepcionar y van a escribir la que ellos consideren que pueden compartir en su escritura y luego que ellos puedan medirse si necesitan, por ejemplo, eh, aumentar y ser más, más rápido, tener esa capacidad de poder recepcionar información y poderla compartir. Estas presentaciones son muy importantes que tengamos este, eh, tiempo Límite, ya sea de un minuto, porque este, no deben de ser prolongadas media hora, una hora, no, sino que en un minuto vamos a realizar esta presentación. Y lo dejamos descansar y hacemos los procesos por rutina para que no entremos en estrés con el niño y este, eh, eh, pierda el interés por este proceso de lectura. Eh, cada uno de nosotros tenemos nuestra creatividad y podemos hacer más ameno este proceso y que los niños estén encantados, ¿verdad? Para que eh, vayan mejorando y que en el colegio pues sientan de que se les está apoyando y que va a ser, el proceso va a ser más fácil, va, va a ser más llevadero, va a tener esa oportunidad de poder tener contacto con la familia y valorar ¿verdad? cada uno de estos procesos, materiales, tiempo que estamos con cada uno de ellos. Eh, próximamente estaremos realizando otras presentaciones, por lo que estaremos invitando para que sean parte de este proceso y que puedan estar preparados ustedes para eh, ayudar en casa de una manera más tranquila, con un conocimiento eh, importante, porque eh, somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad de poder reforzar ¿verdad? cada uno de estos conocimientos de nuestros niños y de nuestras niñas. Eh, también hacemos el ambiente ¿verdad? Eh, más tranquilo y que ellos puedan tener la oportunidad de hacer las preguntas necesarias y que podamos tener una respuesta a sus inquietudes. Agradeciendo por todo este momento que hemos compartido y eh, estaremos realizando procesos en los que ustedes son importantes para cada uno de nosotros, porque de esta manera pues, se lleva una educación eh, creativa y amena en los hogares. Bendiciones a todos. Gracias por haber estado en este momento y dedicárselos a nuestros niños, a nuestras niñas. Bendiciones.